Buenas amigos ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer una nueva video reacción para este, eh, bueno, para este canal, las 500.000 que hago en este canal. Y ok, como estoy medio eh, poco sueño y estoy aburrido, eh, lo grabo ahora ¿no? porque bueno tenía que aprovechar la oportunidad da ¿no? para poder llover. Como este día llovió. En la fecha que te grabé este video no, había llovido todo el día, pero ahora puedo llover y ahora que estoy solo, mejor aprovecha la oportunidad para grabar este video, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar, ya que Illuminato, Nipa, ni más no, no ha sacado ningún YouTube hispano no, y estoy al pedo. Vamos a reaccionar a cualquier YouTube hispano que ha hecho la gente, cualquier usuario random. Y bueno, hay mucho que se ha subido hace pocas horas y hace pocos días, ¿no? Vamos a reaccionar a cualquiera y bueno, acá ya tengo abierto algunos y... ay perdón este no, de quién es esa cuenta ni de bueno, vamos a reaccionar primero a este que me encontré de tal usuario que se, que se llama alejandro eh, 8560 y ok, ya ha hecho un youtube hispano de LOL es un meme muerto, bueno, ok y ok, ya vamos a reaccionar a este a ver qué contiene y bueno estoy destripando historia ¿no? Voy a... no voy a ver todo el video, digo, voy a mostrar todo el video porque sé que esta... Estos cantantes tienen el copyright, así que solo editaré, no sé, una parte es que me río, no lo sé. Lo voy a comentar. No sé, pero voy a verlo ya y a ver. ¡Hola jóvenes bienvenidos a la desprezada la historia con Paz del señor de las mentiras! ¡Lol! ¡Es el dios! Se convierte en mosca y en mosca Tiene hijos muy normales Una niña caca ¿verdad? Y puedo, primamos con Loki Llegó un una muralla se cambió, me da a jugar el orto? No, No, no, no, no. <risa> Se transformó En una yeguan no, bueno. sexy en Bauco Y hasta que le aguante carajo esa explosión lol acá dejé un comentario le escribí lol y al toque de usuario me mandó su corazón ¿eh? ok gracias ok buen youtube hispano quizá me poquito y bueno vamos a reaccionar a otro más que está por ahí a ver acá hay uno de Fireman Venom en retrasado ok Until no de nueva visualizaciones y eso subió hace un día. El usuario Martín 918. No Ay, que hace un frío de la reputa madre. Estoy grabando como ya las. como las 12 de la tarde. Ah no, pero estoy grabando como de la zona de la madrugada. <ríe> ok. Voy a darle la carga. Ok. A ver su YouTube pues, no. Ok, otra, otra vez otra vez? de a la gente a ¿Más? ¡Vamos! de la nada apareció! O supe que poner aquí Esta sí, está igual! Venom Flaco uh, cosquilla. Seguro sabes de qué estoy hablando. <risa> che, no, edito nada nuevo. Eh, Recorta de las partes porque no quiero meterme el copiado de ese Dicho, ¿eh? Ya me pasó en un video. Es verdad. Se me ocurre. ¿Eh? Haber una forma de arreglarlo. Es verdad. <risa> ¿Es de la miniatura Se me ocurre. Humillarte Igual que tú me humillaste a mí hijo ¿Eh? ¿Lo recuerdas? ¿No? ¿Ya olvidaste lo que me no. hiciste? Pues obvio que sí, pelotudo Ya sé, me dirán que queda mal poner el loquendo Pero no supe que poner espada Que lo hice Bueno Me chupa un Perdí a mi chica Ahora tú perderás a la tuya. ¿Qué fue? <risa> Vamos a ver la cara. Ahora casa. tú perderás a la tuya. Lord. Lo voy a reeditar bien, eh. Vamos a Spiderman. ¿Qué? ¿Ya está? Dejate con el clima amigo eh Yo saber qué pasa Solías Palmas hasta está... ya, ya habéis aplicado como mil veces y ya desde que tenía 10 años Ok estuvo eh, bien ya que aclaraste en... de que lo editaste con el Android o con el celular aquí oh. eh, bueno Ok seguí intentando tu país está bueno, está bueno si lo... cada uno... Me gusta, ¿no? ah, ¡Eso me pasa por tener fe en ti. O sea, adelante, que okay, acá encontré un YouTube hispano eh, del canal que... Ahí me fijé, voy a fijar de verlo, ¿quién? Del canal Alien Pro. Que bueno, tiene 814 suscriptores. Y bueno, acaba de sacar un YouTube hispano que la está rompiendo, Ella ¿eh? Ya tiene más de 15.000 visualizaciones. Que bueno, es de Shrek. De Shrek, 2 veces. Como dicen las... Pero, la retornaron esa aventura de es? Shay. Okay, y esto de moda eh, Dos minutos casi un minutos puede ser y bueno, vamos a reaccionar este y a ver qué onda ah bueno ah no, este está bien este. está Había una vez es un reino muy, muy comunista comunista un rey y un reir que habían sido bendecidos okay. con una hermosa moda llena ¡Ah, oh, Sila sí. todos en el reino se sentía, no sí, sé, sí. hasta que se ponía el sol. Era entonces cuando todos es? se hacían la... cada <risa> el noche el, se meme se de de... de... el meme de mi madre era víctima. El meme de pajar chichis es que le era ayuda de Padcopy. ¿Qué es eso? por el hordo burro ¿Qué mi edad ese sueldo es mi hijo de puta ah oh, mira ahora, hora es hora de aventura hora de aventura Sabes tú. <risa> Fiona y yo ¿Qué ahora qué? estamos muertos ¿Eh? y necesitamos tiempo sos y necesitamos Ma. tiempo <risa> la... lo que nos eh tu bueno Ok, esto... Esto es estuvo barbará. Basta, Rogelio. Ese eh, muy de acá. Sí. <risa> ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> oh, lo siento. Me caso padre. Más Ok, ya sé <hace> nada. <risa> Oh, lo siento. Rica sopa de cacahuete. No. Noticia de, ¿No? okay. no. no de última hora. Oh. ¿Qué fue eso? No. Noticia de última hora. Noticias de última hora hecho. que a tus padres no les guste. Yo soy un negro. Negro. Nega. Ah, Neg Neg <risa> <risa> Otra vez. Oh. ¿Cuánta vez? <risa> ya se quedó sin. Güey. Ah, eso. Ese era un meme el año pasado, bueno, no sé si un meme, era algo que hacían las chicas sí, el, año, el año pasado, año pasado, no sé, de esta, bueno, tengo ejemplo a la que usé de está en algún video, no sé, acá le muestro de la edición, y bueno, no sé, nunca te... Sabía el nombre, pero se me olvidó, no sé cómo se llama. No lo sé. <ríe> sí, sé que es algo sexual, no sé. Eh, bueno, no sé, no, no digo más nada. Y bueno, eh, hablando del youtube hispano sí es eh, bastante eh, genial, ¿no? Te tapaste, amigo. Y ok sí. No, se ya. Vas a ser en, en buen youtube hispano, vas a llegar a, a iluminar. <ríe> no, ese sí, es bastante buenísimo esto traición, todo, lo, como colocaste las caras, la máscara, la verdad sí, te llevó bastante tiempo y sí, me gustó bastante esto y ok, y no bueno, no si sé gente, creo que lo vamos a dejar por ahora hasta acá nomás llevo como 15 minutos grabando, pero bueno, recortaré para que me dure 10 o menos, depende de, de copiar radio la no sé y bueno gente, este ha sido el video de hoy, espero que por lo menos te haya entretenido, te haya pasado un buen rato viendo <ríe> estos YouTube hispanos nuevos, ¿no? Y... y ok gente, yo me despido, si te gustó este, dejaré de los videos originales abajo en la descripción, tanto el anterior como el otro, no importa que malo sea, pero bueno, bueno que lo vean si quieren, ¿no? Y no, este fue el mejor, este fue el mejor de Shrek, ¿no? Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Si te ha gustado puedes darle una me gusta compartido suscribirte a este canal para más reacciones como este. Y bueno, si más que decir, soy José Ultimate y nos vemos en la próxima reacción y en un próximo video, bien, pero lo que sea. chao